on the computer okay has did you listen to that this class is being recorded for her, for gabo and for betty and for jessica if she's coming in August I don't know do you accept recording okay. this class is it okay for you yes I do okay now <laughs> and let me share the screen here you can see it here has you see what date is today tell me what is the day today Uh, today is tuesday july 19 2022 you are right okay and you decide if you want to play a kahoot game or if we continue on this unit number 14 um mm -hmm. what do you prefer to continue on this unit number 14 kahoot game because if okay. we continue the unit number 14 i would prefer to go to the video resource book you know because i like the video resource book first of unit number 14 and then we go to the student book and then we go to the workbook this is my my mechanic okay my, my procedure my methodology okay as far okay. as you can see here we are here, you see this is unit number 13. We have covered unit number 11, 12, 13, right? On the resource um, okay. book, on the workbook, and on the student okay. book. So unit number 14 is around the world, around the world. No, no, no. Esto no lo hemos cubierto con Jessica pero podríamos seguir adelante. Para que ustedes no se queden enfrascados en la unidad número 13, yo creo que a usted le interesa avanzar, pero también podríamos ir atrás, si tú quieres. Como tú tuviste un mes sin asistir a clase, recuérdate que tú quizás no viste. ¿Tuviste esto de las comidas? Sí. ¿Ah? Eh, mmm, creo que no, no creo que no. Ok, lo vi yo junto con Gabo y con, claro. Jessi y con Jessica, obviamente, y un tantito también con Beatriz. Aunque okay, Beatriz llegó prácticamente cuando tu... usted. Algo más que no viste tú fue las cosas correspondientes a los remedios y la salud, o sí, eso lo vimos la semana pasada. Ahorita, Ajá, lo acabamos de ver, claro. Ok, lo acabamos de ver, claro, y lo anterior estamos haciendo un recorrido genérico claro. de todo, cuando aquí es San Francisco ¿eh? ¿estás viéndolo? San Francisco, uh -huh. y pasamos a esta unidad 11, con sitios de interés en otras partes, como Nueva York, Washington ¿entiendes? Otras partes del mundo vimos allí Corea Corea Soul, vimos México, un poquito de cada una de las partes del mundo ¿ya? para sitios de interés para visitar no sé si tú llegaste a ver algo así o quieras regresarte allí. Lo de los, y este que está aquí, lo de los yo creo que tú estabas vimos, aquí terminando. El... ¿Te recuerdas este? Ah, sí, eso sí. sí. Que sí, fue que sí, se me le me quedaron las llaves adentro del carro. Ah, este, sí. Uh, Era esa, el hermano de... Ah, uh, eso tú, fui, tú estabas aquí. Yo lo que hice fue hacer un recorrido sí. para que para que tú no te quedaras en la vaga. ¿eh? Hice un recorrido en el Workbook de todas estas unidades. Y para que Beatriz o, o, lo hiciera también, porque Beatriz está llegando nuevo que ya tiene mucho conocimiento, está bien, está bastante bien. ¿no? Pero sí. a ella le interesaba ver el vocabulario genérico. Yo no sé si acaso sería eh, para ti eh, conveniente, prudente, avanzar solita en la unidad 14 yo creo que sí, no, pero... irnos a jugar Kahoot como para recapitular el, okay. la unidad que tú quieras a partir de la 10 11 12 13 o 14, 11 12 o 13 yo Exacto. lo que no quiero es que, que ninguno se quede en, en, en divagante ¿eh? claro entonces porque irme a la 14 estaríamos dejando un poco a jessica y nos vamos adelante y estoy viendo que no ha llegado beatriz ni ha llegado Gabo. Gabo. Entonces, si vas tú solita yo le puedo enviar el video. En efecto, lo estoy enviando. Pero me gustaría que vieran esto todos, por lo menos los tres que están ahorita activos. O sea, claro. Es mi recomendación. Es mi recomendación. Ok. Es, dime. Estaba okay, okay. en el workbook. Estaba en el workbook, pero no comenzar no continuar con este video resource book. Hasta que estén todos. Por eso voy a poner una nota aquí. Se me fue la mano. ¿okay? Se me fue la mano cuando le di clic. Y se me fue a Wordbook. Entonces, la nota que tengo que poner. Es que nosotros nos quedamos ayer. Terminando la unidad número 13. Si ustedes querían jugar Kahoot, En efecto, yo les envié unos cuantos CAHOOTS. Ah, sí, yo hice algunos. Ah, hizo algunos. Muy bien. Entonces, yo voy a poner una notita aquí, que esta la vamos a continuar. Vamos a decir que continuemos esta número 14 con más fijación el día lunes de la próxima semana, para entrar con lunes. Buen pie. Si Jessica la deja de ver, por lo menos se la estamos enviando. ¿Okay? Así como tú pudiste haber visto todas las clases que yo grabé de Gabo Gabo está faltando mucho ¿okay? sí porque está faltando, ¿por qué está, faltando? Está, está faltando mucho porque tienen trabajo nuevo eso well, um, okay. es Me ocurrió algo similar con lo que ocurrió contigo ¿Ok? bueno recuerda que esta clase está siendo grabada para Gabo Jessica y Beatriz ¿Ok? so okay. I would recommend to continue this on Monday on Monday July 25. Recomendaría continuar esto, como para irnos con todo y sí. eh, dedicarnos, dedicarnos en específico okay. a un cajuto ¿Qué parece? Un cajuto sí. de cada una de las unidades, inclusive yéndonos atrás que no hayamos estudiado. Okay. como que le sirve de repaso y a ir bien, mira, ya han pasado nada más nos quedan 14, 15 y 16, son 16 unidades en cada libro ay, nada, no queda nada nada más, nos quedan 3 unidades entonces, yo no tengo apuro y yo siento que ustedes se van a quedar corto Gabo se va a quedar corto porque mira, ha mucho y vete claro. a llegar tarde a lo mejor viene ahora y llega tarde, entonces no quiero ir adelante con alguien por separado. Me gustaría por una cuestión claro. de conveniencia. Y ya lo que nos quedan son tres unidades. Y hacer que Jessica si regresa, pues, bienvenida sea. Ella va a estar oyendo porque ella puede abrir eso, estas grabaciones que yo estoy enviando. Claro. Entonces, a mí me, me, me parece que lo prudente es parar de compartir esto. Cerrar esto inclusive. ¿Mm? Dejarlo ahí en esa página que es la unidad 14 para el día lunes de la próxima semana, tomar nota de ello. El lunes 25, Monday, 25. July 25. Ok. So, I'm writing this here. Ok. For HASA, Gabo, and Vieti. Ok. Unit number of the video resource book. On unit number 14. Creo que eso es lo prudente para ustedes. Jugando así como una mente fresca para todos. ¿Ok? And I'm going to share the screen on another topic. What topic? This here. Mm -hmm. but not celery because I have celery here <laughs> because in the previous class I was checking out right here. So instead of celery. No, we are going to go to Kahoot. But which Kahoot? Um, mm -hmm. The Kahoot games that I ordered. Yeah, okay. Um, let me check it. They are here in the group. There, here in the group okay. and i would like you to play this how about this this is based on unit number 13 I think. Okay, so I'm going to search it out. Yo no sé si ustedes lo hicieron. Yo no lo hice. Yo dejé que ustedes lo hicieran. Ah, yo hice tres links no sé si era ese. Uh bronze Griffin. Eh? Bye. <laughs> okay. <laughs> este está abierto por 23 horas 30 minutos más Ay. hasta mañana quieres jugar otra vez sí. por mi cuenta puedo ¿Ah? sí. y voy a compartir sí. mi juego i'm going to share the screen so that you are going to look at crazy tiger crazy tiger is here ¿Ves? crazy tiger. Yes. I'm going to spin this so that I'm going to be a different animal. Hero bobcat. Okay. Go. Hero okay. bobcat. And do you want to play it on your own? Yo no sé si estoy compartiendo la pantalla. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Yes. Sí. Okay. ¿Estoy jugando yo? pero tú me vas a decir que voy a marcar ok red ah ok yellow, ok or yellow what would you like red blue or yellow ah, okay, what would okay. you like eh, red red I have a beef burrito ok it's correct because you cannot answer yes I like to you cannot answer I'll be your server today ok right okay what, will you have? what would you have when you like what would you like what would I you like i have a beef burrito beef let's continue burrito. <laughs> with the next one okay next it's here would you, you, like, would you soup like soup or, or salad? salad you tell me blue red or yellow or yellow yellow Would you like soup or salad i like soup please it's okay this is good let's continue with the next one what would you like what? on your pizza what would you like on your pizza red yellow or blue red red i have pepperoni it's correct This is a proper ingredient because you're not going to use soda as a topic of the pizza or small. No. It doesn't have to do anything small, please. No, let's continue. Would you like yeah. anything to drink? Tell me red, blue or yellow? Uh, blue. Blue. Yes. Would you like anything to drink? No, thanks. Okay. Good. Good. Let me continue with the next one. What do you answer? What flavor ice cream would you like? Flavor. Ice cream. Uh, yellow. Yellow. Flavor Vanilla, is... please. Vanilla. Vanilla flavor is, is okay. Good, good. Would you like anything else? Would you like anything else? Uh, red. Red. No, uh-uh, mistake, that is wrong. It's not no. the correct one. Would you like anything else? Uh, yellow. That will be all things, it's this one. If you mark this one, no, uh, Beatriz, no, Gabriel is arriving right now. Gabriel is arriving right now. So, you know what I'm going to do? I'm going to stop huh, doing this. I'm going to ask Gabriel if he... Don't... Okay, Gabriel, how are you? Hello, teacher, fine, and you? I'm okay, Hassan is here with one. Hello. Hello, Hassan. Hello, Gabriel. How are you? Fine, thank you, and you? Uh, fine, fine. Okay, mm. Gabriel, we are playing Kahoot. Do you want to play Kahoot? Yes, of course. Okay. Do you see the screen here? Yes. There is going to be we'll one chance, one else. chance for you, one chance for Hassa, okay? And yours okay. is going to be the next one, okay? Yours is going to be the next one. We are talking about food and restaurants, okay? Food and restaurants, okay? So yes. I am going to uh, listen from you, red, blue or yellow okay you're gonna tell me what is the correct answer according to your okay now let's continue with the next one right here next okay you tell me please baked potatoes are less Red, blue, or yellow? Gabo. Gabo, I didn't answer. Red. red oh, it should have been... Red. Greasy. Greasy. You should have answered red. Okay? But you, I didn't listen to pero, you. Pero Please. No, no le tengo que pulsar nada. No, yo lo voy a pisar por ti, porque yo comencé el juego con Asa. De esa manera. Now, Asa... Uh, okay you're going to answer okay the next question is for hasa okay okay the next question is for hasa okay okay so okay. please yeah. pay attention okay hasa is it going to be red yes. blue or yellow red blue or yellow order order is red right yes teacher yes okay Estoy jugando por quien venga, como no puedo abrir uno, un juego que se va a quedar. Vete en el medio si llega de, de, de introviso. Está claro. Okay. Let's continue with the next one. Is yours, Gabo? Red, blue, or yellow. okay so. Many people like on their salad. That's a red blue. Dressing, dressing. Okay, the red one, the red one. You cannot add to a salad soda, no. A dessert, no, it's dressing. Dressing is something like a ranch, ranch, you know? The ranch uh, or cream or mayonnaise with guacamole or something like that, that is dressing. Or vinegar, vinegar, salt and pepper. Vinegar, salt, and yeah. pepper—that is dressing. You can add some sauce, for example, hmm? celery, celery sauce, or something like that. I don't know. Okay, let me continue with the next one. It's Hasib's opportunity now. It's your turn, Hasan. Okay. Some pe some people rarely cook with the spices. They prefer food to be. Mm, yellow. Yellow, Es not correct. The correct one is bland. According to White the bland. People. Aunque yo lo veo algo así como que medio raro. ¿eh? Por eso a algunas personas le gusta. Pero rara vez prefieren. Ah. Algunas personas ah. rara vez cocinan con especias. Con espe ah, prefieren la comida yeah. esté bien blandita. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Caliente? ¿Rica? yo creo que el autor de este el autor de este no. cajut como que debió haber puesto alguna otra alternativa y se equivocó como a veces yo también me equivoco todo el mundo se equivoca la. ¿ok? Sí, puede haber no pero de acuerdo al autor de este cajut era bland no sé cómo en qué sentido lo lleva debió haber escrito otra alternativa más adecuada a esta y decir Sosa o Sochi, o I don't know. Salty instead of spices. Salty? Oh, you don't no sé. Vamos a continuar adelante. Esto no lo entendí. Okay? The next one is for Gabo. Gabo. Strawberry is popular. It's a popular ice cream. Al autor de esto le faltó Drink. un espacio en blanco aquí que es. ¿Cuál es? Yellow. el yellow one. Lo, lo respondí por ti para no dejarlo en blanco. El sabor helado, ¿Helado sabor helado sabor a fresa. Fresa es un sabor de helado, ¿Helado? popular. Strawberry is a popular ice cream flavor. Flavor es sabor. Okay. Tú no tiene por qué meter ahí bebida ni tampoco comida. No tiene sentido. Ok. okay? Let's continue with you, Hasa. Ok. Next one. Here. Hasa, it's your choice. I don't want fast food tonight. I don't want fast eh, food. Blue. I don't either is correct. When the agreement expression is a mí tampoco. No quiero, no quiero comida rápida esta noche. Pues yo tampoco. I don't either. También se podría decir neither do I. Neither do I. Okay? The next one is for you, gosh, uh, Gabo. Okay, for, for you. I really you... like Mexican food. I really like Mexican food. So I do blue. So do I. Blue. So do I. So do I. You can also say, I do too. I do too. Realmente me encanta, me gusta la comida mexicana. A mí también. So do I. You can say, I do too. Okay. The next one, right here. For you, Hasa, okay. I am in the mood for Italian food. And in the moon. Uh, red, I am too. I am too, okay. También podría decirse so, so am I. Do I. So, so, am so I so am I. So am I. But in this case is I am too. I am too. Okay, Gabo, your choice is now. Okay. No more. Oh right. no. Next. I can't stand spicy food. I can't stand... Yeah. Neither can I. Neither can I is correct. Can't is negative. So you have to select a negative form. Neither, neither can I, okay? Sería como decir no me no soporto la comida pimentosa, o sea, picante, picosa. ¿Eh? Yeah? Yo tampoco. No puedo soportarle. Eh. Mira, y en la verdad yo sí. <ríe> How about you, gabo Do you like spicy food? I don't. I don't like it. You don't like it? I love it. I love it, especially jalapenos. Okay, jalapenos. Okay. Uh, The next one is yeah. for you. ¿Quién le toca ahora? Hasha. Eh, A mí. Hasha, come on, do it now. I don't like greasy food. I don't like greasy food very much. Uh, uh, uh, red, I don't either. No, it's the blue one. The blue I one. Either. I don't either. What is the different either or neither? Okay, if you use neither, you have to use neither at the beginning. Si utilizas mm. neither, tienes que colocarlo antes. Decir, neither, neither do I. I. Y no vas a utilizar. Cuando utilizas neither, no le colocas negación. Ah, porque ya es como que estás negando. Con neither, neither es negativa. Y neither va al comienzo acá en esta posición. Ah, y okay. se debe decir el I al final. Neither do I. Como no, tú puedes decir I don't either y decir... Neither, neither, neither, do, pero el do tiene que ir aquí, y por último I ok, neither, neither do, do I, I okay? Mm -hmm. ok, por eso participé, ok, ¿quién fue que lo hizo? ¿Tú, Hassan? Yes. Ok, let's go with yeah. Gabo, Gabo, is the next one, it's for you. I want to eat healthy food for lunch. Affirmative, this is affirmative. I all do too. I do too. This one here. Para explicar, hay okay. una acuerdo. Sí, yo sé, es el mío. aquí mi celular está vibrando toda la tarde, pero yo lo tengo en silente. Ok, my cell phone is ringing all the time. I want to eat healthy food. This is affirmative. I do too. También podría decir, so do I. ¿Ok? So do I. Pero neither no lo puedo utilizar porque esta oración es afirmativa. Quiero comer comida saludable para el almuerzo. También yo. I do too. Ok. Uh, who is next? Gabo? Uh, Or Haza? Me. It's for you. Ok, Haza. It's your chance. You are... You are Oh, you are so blue. So young? What do you say, Gabo? rapidly uh -huh. too. Too. Too, young. too young. You are too young to go out alone. Tú eres demasiado joven para salir solito. O tú eres demasiado joven para salir solita. Pero so no, ¿no es como lo mismo. No. So, en este caso, no es una expresión de acuerdo. Esto es una expresión aumentativa o es un adverbio de aumentativo, un aumento en magnitud. Demasiado joven para salir demasiado solo. Demasiado joven para salir solo. Aquí tú no tienes la connotación de también, ¿ok? Sino tiene la connotación del de sentido de demasiado. Cuando va okay. antes que un adjetivo cualquiera, y aquí tienes un adjetivo. ¿eh? ¿Ve que por eso es que es bueno llevarnos al, a la unidad 13 y llevarnos sí. a la unidad 12 o a la unidad 11? Porque yo sé Hassan y yo sé Gabo que ustedes dos han faltado, han faltado demasiado en clases anteriores. Por eso es que no quiero recorrer, porque me puede pasar lo mismo con Jessica o me puede pasar lo mismo con Beatriz. Aunque Beatriz está un poquito más adelantada, Beatriz está sobre este nivel, ¿sabes? Pero ella juzga prudente que quiere participar en este también, porque hay muchas cosas de este nivel que desconoce. Y así es, ella sabe del nivel 3. Ella podría estar en el nivel 3. She could be in level in the blue book or in the green book. But she knows that she has certain things from this level, that she not Ella sabe que en este nivel hay algunas cosas en las cuales no es suficiente okay okay let's continue with the next one pay attention who is next Gabo or Hassan eh, yo, sure. yeah. huh? you yo okay for Gabo, Gabo yeah. do it yo, yo, yo. okay Gabo it's for you number 19 He was too too too weak that he could not even sit up. Okay. Fíjate bien. Estaba el demasiado débil que no se podía ni siquiera sentar. Estaba tan débil, ¿qué te suena mejor? Tan débil que no se podía Por sentar. eso, por eso. Ah, en este caso no es demasiado, es tan tan débil, y so, aquí no tiene sentido de acuerdo, no, so es un comparativo en este caso, ya tú ves que hay palabras que tienen un sentido para el comparativo, otras son aumentativas como el to, y otras son de acuerdo estos términos so, to ¿eh? so y to, either y neither son complejos, estamos Nadando en aguas turbulentas, se lo estoy diciendo. Por eso no quiero seguir adelante. Porque si yo sigo adelante, se nos puede haber más, más turbulente el agua. ¿Okay? Por ¿Ok? eso quiero aumentarles aquí y decirles, Sol es para comparación. He was so weak that he could not even sit up. Estaba tan débil que ni siquiera se podía sentar. Si tú le pones aquí, he was too weak, no cuadra el sentido. Es porque es un aumentativo. Un aumentativo que lo lleva, estaba él demasiado débil que no se podía sentar. Señor, sentarse no amerita fuerza. Sentarse uno se cae. Entonces, no cuadra en el sentido. ¿ya? Pero de todas maneras, yo le respondo lo que ustedes digan. Y así está bien para que venga la explicación, ¿ok? ¿Quién le toca, Gabo o Hassan? Hassan. Ok. Recuérdate, to es un aumentativo y so es un comparativo. So también se utiliza para establecer un acuerdo cuando ambos son favorables o hasta afirmativo. Y neither e either se utilizan para la negación. Cuando utilizas neither... No le pones negación, porque ya de hecho es negativo. Y busca utilizar el auxiliar que se utilice para esa circunstancia en una pregunta. Cuando utiliza either, se utiliza para negar, pero tiene que poner el auxiliar negativo. El neither va al comienzo, el either va al final. El so, en el acuerdo, va al comienzo, el tu va al final. El tú es aumentativo, el so es comparativo. O sea, que tenemos, tenemos un mezclote de cosas y yo entiendo que esto, por eso estoy explicando eso en español. Tienes que leer el término completo de la frase para que lo interpretes. Tienes que leer el todo, porque una sola palabra puede tener varios sentidos de acuerdo al contexto. Allí el problema. Esto es algo complejo. Ok, let's continue with the next one. Over here. Pay attention, Hazza. Ok. Number 20 of 27. The bag, heavy for me to lift. ¿Es aumentativo o okay? ¿O comparativo? Eh, Two red. Two red. It's correct. Because it's too es heavy for me to lift. Quiere decir que yo soy muy demasiado débil. Se es aumentativo, demasiado pesado para mí cargarlo. O sea, yo soy un demasiado débil. Okay. Okay. Do you understand, Cabo? Yes, teacher. Okay. Let's go. The next one is for you. Is it two or so? I don't know. Let me check it out. She is so or two. She's shy too Gabo? Gabo? ¿Es red? ¿Es it's red? No, es tú. Too. Too Mira, Gabo, escúchame. Si tú pones aquí Soul, le interpreta toda la frase. Ella es. Ella es tan tímida para dirigir la reunión si te digo ella es demasiado tímida para dirigir la reunión tan tímida no te suena porque porque el aumentativo tú te lleva a desecharla a ella como directora de debate en la reunión una persona tímida no no debe dirigir un evento la persona debe amarse de valor para saber dirigir el evento. O sea, que ya ves que es algo que es decisivo en función al contexto, al todo de la, de la oración. Si tú metes aquí, so, estás dando un sentido de comparación que es inadecuado. Y tiene un sentido que no es prudente. Fíjate, te lo vuelvo a leer. Ella es tan tímida, si metes el so, ella es tan tímida para dirigir la reunión, no cuadra. Pero si le metes el chu, que es un aumentativo, ella es demasiado tímida, tímida, demasiado tímida, demasiado introvertida para ser directora de debate en una reunión. ¿Comprende el sentido? Yo entiendo que, es. que esto es difícil al comienzo. Hay que saber todo el flujo de detalle. A lo mejor ustedes no sabían lo que significaba gathering. ¿Sabían ustedes? Y esto le impedía. Esta palabra no está incluida dentro de la unidad correspondiente. Hay profesores que cometen ese error. Uno como profesor no debe meter palabras desconocidas por el estudiante, palabras que no se hayan estudiado en la unidad, sino puras palabras que sean contentivas de la unidad para que no haya ese margen de error. Okay. si yo te pongo aquí una palabra que has visto durante la unidad tiene sentido si falla bueno, no entendiste el texto completo pero es necesario entender el texto completo para hallar la diferencia entre so y to entonces aprendan que gathering es algo así como el evento, reunión, la reunión okay. eso es Okay, let's continue with, uh, who is next, Gabo or Haza? For me. Okay. Come on, do it. Pay attention to this, okay? This is number 22 out of 27. Y seguimos con lo mismo, creo. Sí, so, it's two. Uh, is blue, two? Blue? Are you sure? Yes. préstale uh -huh. atención si tú dices tú uh -huh. qué dijiste te lo, voy a, tú? te lo voy a interpretar el, el desierto del Sahara, el Sahara es el desierto ¿eh? uh -huh. okay. el Sahara está demas, es demasiado es demasiado seco que la gente no puede vivir allí suena mejor el qué comparativo con una comparación, ¿cuál es la comparación? Es so. No. Es tan seco. muestra el agua, porfa. El Sahara es tan seco que la gente no puede vivir allí. Aquí se está estableciendo una comparación. No es un su, No es el aumentativo del el aumentativo del adjetivo. No es el prudente. Si bien es cierto, mm -hmm. tanto tú como so. Se emplean antes de adjetivos. Eso es verdad. No puedes decir demasiado seco, no puedes decir tan seco, pero tienes que interpretar que aquí hay una comparación. Una comparación de caso negativa. El que la gente no pueda vivir allí se debe a que el Sahara es, es tan seco, no puedes decir demasiado, sino tan seco. Con relación a otros sitios donde sí se puede vivir, ¿entiendes? Es una cuestión de contexto total. Yo no quise cortarle, pero para el próximo que vaya a fallar, yo le detengo y le pongo el, el que es certero. ¿Mm? Tiene que interpretar el texto completo. Vamos con. ¿Quién va? ¿Gabo? ¿Vas tú? ¿Gabo? ¿Gabo? Sí. Yes. Ok, Go.